Aquí en la sección Amancay apoyamos a los niños con discapacidad a través de la pintura. Como ve, uh, apoyamos para que despierten su, su actividad motriz y para que les ayude uh, en el futuro también para que sean más creativos y se enfrenten más con la sociedad. Quiero ir a, a hacer voluntariado en Alemania y también ayudar a las personas allá, a, a la asociación que va a acoger y, y espero que sea bonita y que sea la misma experiencia. Agradable y, y también que haya esa retroalimentación entre Alemania y Perú. Actualmente estudio la carrera de Artes en la Escuela de Bellas Artes de Perú. Estoy en, la, en el quinto año y este año acabo. Mi trabajo va relacionado al, al arte peruano prehispánico. tratando de traerlo a, la, a lo contemporáneo. Y mis padres son artistas también. Mi padre también estudió en Bellas Artes y se dedica al arte actualmente. Sí, nos acercamos un poco más. Podemos ver la, la están dentro de una mesa y como una huella digital. Uh, creo que también, aparte de aprender el idioma de un país, también se puede expresar a través de la... Del, de lo visual, de comunicarse de, a través de lo visual, de a través de cómo, de porque cada uno que lo que pinta es una identidad. Y pienso que así pueden conocer mi cultura y ellos también pueden conocer mi cultura. Me refiero a Alim, lo, en Alemania. Ah, ¡Hi! <g mareas> hey. No, ich bin uh, Ich bin uh, Jahre. Uh,